Turismo para todos y todas, videoguía en español. Denominada del Salvador o del Santo Cristo, es una pequeña iglesia de una sola nave abovedada construida en el siglo XVIII. Esta pequeña iglesia se construyó como referencia a la antigua parroquia del San Salvador del siglo XVIII. La capilla mayor, cuadrada, está cubierta por una cúpula semiférica sustentada sobre Pechina. Los dos laterales de la nave están aligerados por tres arcos, hundidos en cada una de las paredes. También en esta capilla se encuentra el cuerpo yacente de Jesús del paso del santo entierro de Ornachuelo.